Sí, eh, ahora mismo estoy cursando el Máster de Abogacía eh, por la UOC. Bueno, sí, eh, actualmente estoy trabajando en Deloitte como asesora fiscal y, bueno, tiene relación con lo que he estudiado porque he cursado ADE y Derecho aquí en la Universidad de Barcelona y, bueno, los impuestos um, tocan tanto de ADE como de Derecho. Eh... En principio quería eh, meterme en derecho, eh, pero en, en el bachillerato pues me gustaba también empresa y como hay esta opción en la Universidad de Barcelona de eh, cursar a la vez estos dos cursos, pues me metí en este, en este curso y para probarlo y bueno, al final me acabó gustando los dos. Bueno, eh, hay muchas salidas profesionales empezando por ADE, pues eh, por ejemplo, pues puedes trabajar en los bancos como asesor asesor financiero, um, también como asesor fiscal porque también pues fiscalidad también la damos aquí en en esta carrera y también pues como asesor gestores y trabajar también en la administración pública. Uh, y luego por parte del derecho también hay muchas salidas profesionales, la abogacía, la abogacía trabajar también en gestorías y también en, en los temas fiscales. Como expectativa personal, pues eh, la verdad es que esperaba eh, aprender mucho, y es lo que bueno, acabé, bueno, acabó siendo así: que aprendí mucho, eh, tanto por parte de Derecho como por parte de ADE. Y, y bueno, me acabó gustando los dos cursos, las, las dos carreras, y a nivel, eh, bueno, a nivel personal también, pues la relación que tengo con la universidad, con mis, con mis compañeros de clase, con mis profesores, y la verdad ha sido muy buena y luego eh, a nivel profesional pues, eh, sí que tenía la opción de marcharme en el extranjero pero después al surgirme pues, opciones de quedarme aquí y de estar pues, eh, empleada aquí pues eh, la verdad es que bueno, esa era la, el, ese era el objetivo en el, en, antes de empezar pues de encontrar un trabajo y, y tra trabajar de lo que he estudiado de expectativas personales, pues me he visto crecer eh, personalmente y profesionalmente, ampliar mis conocimientos, mis habilidades también, mejorarlas eh, y... Bueno, también las, bueno, he podido pues, eh, relacionarme bien con las amistades y también la relación que en, con la biblioteca que he trabajado en la biblioteca y también pues, ha sido eh, una experiencia inolvidable y, y la verdad es que he aprendido mucho y luego de expectativas profesionales que se han cumplido pues el haber hecho, eh, bueno haberme incorporado en una empresa eh, multinacional y tener una relación estable también eh, se, se ha cumplido esta expectativa a nivel profesional. Y bueno, la verdad es que antes de empezar eh, me esperaba la carrera eh, difícil y que ha sido así también, pero que no me esperaba que, que me, me hubiera marcado tanto, tanto eh, a nivel personal también y, y que hubiera aprendido mucho y que también pues, uh, no me esperaba acabarla ni tampoco pues dedicarme a, a lo que había estudiado. Desde la perspectiva de las clases, es verdad que eh, hay muchas horas que estamos con la teórica y, y pocas horas con la práctica, eh, pero también pues la base de todo es la teórica entonces también pues, nos ayuda un montón a la hora de, de, de entrar en el mundo laboral y, y luego también hay eventos que prepara la universidad como por ejemplo pues, no sé, la, la puerta abierta en, bueno, que consiste en que las empresas pues, se instalen aquí y bueno, nos da la oportunidad de conocer las empresas y poder eh, entregar nuestro currículum y de hecho eh, a través de este evento pues, he podido eh, encontrar este trabajo donde estoy actualmente. Bueno, para mí el trabajo ideal, eh, bueno, el puesto de trabajo ideal para mí sería, bueno, también donde estoy trabajando actualmente, porque la verdad es que me gusta lo que estoy haciendo, eh, sería, bueno, sería un punto de mejora de pues, eh, ofrecer oportunidades laborales también eh, en el extranjero, poder aprender más eh, a nivel internacional. Ah, y luego también pues, me gustaría trabajar en, el bufete, en algún bufete de abogados y poder pues, tener la experiencia de lo que he estudiado desde la parte de Derecho. Eh, y, bueno, y las otras cosas, como por ejemplo las condiciones laborales, en plan el horario que esté bien el, el, el ambiente laboral también eh, esto sería pues algunos aspectos que también pues puede eh, y, bueno puede afectar el trabajo ideal mi consejo sería para los que bueno ya están acabando o ya, ya hayan acabado eh, si desean realizar prácticas pues arriesgarse mucho bueno primero saber lo que quieren de verdad a, a, a qué, con, bueno, a qué sector se quieren dedicar y, y luego ya arriesgarse mucho, eh, es decir, eh, apostar por, por, por sí mismo, es decir, no tener tan, tanta incertidumbre en lo que pues, puedes eh, realizar en tu vida eh, y, y bueno, pues, eh, aceptar todas las oportunidades que tienes a tu alcance.